Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 11 de diciembre del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez, Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de noticias, comentarios, entrevistas en este mundo globalizado. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos une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 en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones van a estar muy similares a como estuvieron ayer. Poca posibilidad de lluvia, este, este sistema anticiclónico en los diferentes niveles de la tropósfera está incidiendo para que haya poca ocurrencia de lluvia, Pocos campos nubosos, no obstante los vientos del este sureste, los vientos alicios pueden producir algunos chubascos en la zona sureste de nuestro territorio. La temperatura va a estar algo calurosa durante el día, pero a medida que se acerca la noche, la madrugada las temperaturas van a estar frescas, agradables, especialmente en la mañana, en la madrugada en las zonas montañosas de nuestro territorio nacional. El día está hábil para toda actividad al aire libre, sol radiante en la mayoría del territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, el día 11, martes, a solamente 16. Y algo de días para la Navidad, para la cena de Navidad. Aquí estamos. Bien, producción, tienes preparado un interesante tema que trata sobre la escogencia de los jueces al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Constitucional, perdón, al Tribunal Constitucional, que fue ya dado los nombres ayer en el Tribunal Constitucional y ahí fueron elegidos al Tribunal Constitucional, Alba Luisa Bier, Domingo Gil, José Ayuso y Miguel Valdés. Cuatro jueces que fueron elegidos al Tribunal Constitucional y ya esos cuatro van a pasar a formar parte de este tribu importante tribunal. El Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes saben que estaba eh, evaluando a 47 jueces eh, y de ellos eligió, a, a cuatro. Ahí están los cuatro jueces que fueron elegidos, Alba, Luis Javier, Domingo Gil, José Ayuso y Miguel Valdés. Estos, eh, este Consejo Nacional de la Magistratura está, estuvo encabezado por el presidente Danilo Medina eh, y se designaron ayer estos nueve jueces del Tribunal Constitucional. Eh, se hicieron una serie de deliberaciones y procesos que se realizaron a lo largo de las últimas semanas. Los nuevos magistrados del tribunal eh, eh, ya van a formar parte, ¿verdad? Según el magistrado Fran Soto, secretario del Consejo Nacional de Magistratura, indicó durante la rueda de prensa del Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional que Domingo Antonio Gil obtuvo los ocho votos posibles. Hay ocho, ¿verdad?, eh, al igual que Miguel Valera, eh, mientras que Alba Luis Javier tuvo siete votos y José Alejandro Ayuso tuvo eh, seis de ocho votos. Estas fueron las formas como fueron elegidos. Repito, eh, fue elegido por ocho votos Domingo Antonio Gil, también fue elegido por ocho votos Miguel Valera, y Alba Luis Abier tuvo siete, y Ayuso, José Alejandro Ayuso, eh, tuvo eh, seis votos. El Consejo también eligió al nuevo primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, que será Rafael Díaz Filpo. No obstante, a esta votación se abstuvieron los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, quienes también integraron el Consejo Nacional de la Magistratura, por el asunto este de la cuota del partido en oposición mayoritario. Soto dijo que para hoy a las 6.30 de la tarde en el Palacio Nacional se hará la juramentación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Además, el Consejo de la Magistratura fue convocado para el 10 de enero del próximo año para definir el calendario de evaluación de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que para el 10 de enero, para el 10 de enero, eh, van a reunirse el Tribunal Constitucional para elegir entonces a lo de la Suprema. Aquí sí es que el GAPELA en enero, cuando se estén eligiendo los jueces de la Suprema. Bien, eh, esta elección que se venía haciendo hace semanas que al principio tuvo algunos cuestionamientos. Por ejemplo, en la entrevista que se le hizo a Ayuso, cuando el presidente se dirigió a Ayuso, se dirigió directamente diciéndole magistrado, lo que indica que ya estaba seleccionado. Y, y bueno, eso es parte de, de, del peso político, porque apenas eh, hay dos votos de la oposición, en, en, en ocho que tienen que ver, incluyendo el mismo voto del presidente. Por eso dos jueces, eh, fueron elegidos con los ocho votos, la totalidad, los ocho. Hay, hay uno que fue con siete y hay que fue con seis. Pero antes de entrar en más detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo Bien. día y de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana por el canal Días de Telenor y su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Óyeme, Fulvio le traicionó su, sí, su plan sí. se le salió el refajo al presidente magistrado Ayuso sí. que no complementa ni, ni posee las características que muchos presentaron de juez sí, sí, simplemente claro. académico de conocimiento de derecho internacional pero también fue parte de un movimiento que apoyó a Danilo Medina Indudablemente que se le. Eh, se le fue la, la guagua al presidente con lo que estaba planificado. Sí. Si te fijas, no tienen. Y hay algo que yo quiero señalar, y es lo siguiente: ¿cómo podremos los dominicanos disfrutar al final, o en algún momento, de la independencia real de los poderes del Estado? del poder ejecutivo que no ejerza tanto poder sobre el legislativo y el judicial. El judicial debiera de estar inmaculado en un lugar preponderante de la vida nacional. Y cómo es posible que se haga una convocatoria para ser juramentado en el propio palacio y no en la Suprema y no en la, y no en el mismo tribunal de, de justicia. Sí. Primero, por eso es que tenemos primero, problemas y arrastramos problemas de imposición. Primero vimos eh, que fueron muy, muy flojas eh, la presencia, solamente 72 a nivel nacional sí. optando por esas eh, posiciones. Y luego de esos 72 quedó en 42, sí. que debió de haber por lo menos 500 eh, aspirantes ahí. Y es lo que he dicho. Pero hay, hay, hay desde el principio poca, poca confianza, Francia. Y es lo que dice. La, la parte jurisdiccional, bien ponderada, debe servir estos eventos y estas, estas oportunidades para valorar y reconocer al juez de ejercicio al nivel de presidentes, de cortes, en fin que tienen la característica y la vida y, la, y, la, y el bagaje de, de, de, de, del juez. Obviamente que es como una elección sosa, sin personas no reconocidas, no tienen... No obstante, más eh, que... el Partido Revolucionario Moderno, uh -huh. en presencia de Josefa y Paliza, en la rueda de prensa que presentaron, agregaron, que se eligieron dos jueces de carrera y abogados constitucionalistas uh -huh. y que cuatro jueces eh, capaces y que se está esperanzado que hagan un ejercicio a la altura del país eh, y que hagan un ejercicio a la altura del país y que evitaron que hubiera una repartición eh, grotesca eso sí hay dentro, que reconocer la parte de, de que Cristóbal Rodríguez no está porque fue pésima a pesar de todo su, su ego de, de, de conocimiento, pésimo en, la, en referirse a lo que se le objetaba, que fue el abogado que participó de forma directa en el dictamen para condenar a la República Dominicana en un organismo internacional. Señores, ¿ustedes saben lo que significa eso? Sí. ¿Eh? que procurara con sus conocimientos y su gestión a la condena de su propio país sí. por un asunto de intereses eso fue la objeción a Cristóbal Rodríguez sí. y tú sabes una cosa lograr, se logró y se evitó que este individuo sí, fuera al Tribunal Constitucional puesto que era una amenaza directa a las decisiones ya tomadas por el propio Tribunal Constitucional, que tiene vincul es vinculante, que no puede ser, eh, no está hábil de ningún recurso. Sí. Y eh... que ellos han criticado desde el inicio la decisión 168 del Tribunal Constitucional que el propio presidente en un momento se vio obligado a defender en La Habana y en otros foros cuando sí, trataron sí, de... Sí. ¿Recuerda? Sí, sí, recuerdo. Entonces, esa intención, a Dios las gracias, que lo hemos superado y esperamos que estos jueces tengan en sí la interés y la decisión de llevar allí sus conocimientos, pero sobre todo en sus actuaciones dar muestra de compromiso constitucional y de país Así con es. la justicia dominicana. En un principio Josefa Castillo sometió eh, una, una moción de que fueran elegidas dos mujeres y dos hombres, que haya equidad, pero esto fue descartado y simplemente... Eh, se siguió el procedimiento y se eligieron los jueces que ellos pensaron eh, representan más los intereses de la nación en asunto constitucional. Eh, en, en proceso ellos decían, bueno, vamos a retirarnos de aquí, aquí no hacemos nada, pero se mantuvieron defendiendo la voluntad de la mayoría de la población. Eso agregó Paliza en la rueda de prensa ayer. Bueno, lo, importante es que, lo correcto es permanecer sí, y pelear adentro. Y pelear adentro. Y dejar la impronta de su opinión y de sus contradicciones. Porque en los puntos controvertidos, que son los que pueden discutir, aunque no logran consenso por la minoría en, un seno, en el seno de ese Consejo, no obstante, queda la impronta y de las observaciones que ellos hacen al respecto. Eh, Claudia Aníbal Medrano, quien ha sido nuestro... Excelente representante. Representante. Sí, excelente. Llegará el momento en que deberá de ser tomado en cuenta. Y esperamos que esos jueces, los que no fueron electos, uh -huh. entre ellos, eh, digo, y esos proponentes, tengan la oportunidad... Porque ese es el mecanismo de elección sí. en las altas cortes. Sí. Le correspondió al Tribunal Constitucional. Sí. Estos Pero jueces, está en camino la Suprema. Ya sí. ustedes saben que, que, que el se cambió. El día 20 de enero hay re convocada reunión para el itinerario que van a hacer la agenda para elegirlo de la Suprema. Correcto. Que ahí sí es que el GAPE la decía yo, Sí. Estos jueces eh, van a sustituir a Víctor Gómez Verger, a Leida Margarita Piña. Adelso Reyes y a Yutin Curi. Ayutin Curi. A Jutin Curi. Cuatro sí. jueces que ya cumplieron su plazo. Sí. Porque esto tiene un plazo que, sí. que perime y tiene que estarse. Hay que hacer la observación eh, que del litoral político hay interés de sustituir a Milton Rey Guevara de la presidencia del tribunal. Y yo he dicho que de, que de la opinión o del concepto emitido por el magistrado Aníbal Medrano en su participación, en su evaluación, pudimos darnos cuenta que el magistrado Medrano le saca la cataña del fuego a la cuestión o la disyuntiva que tenían los eh, el consejo para decidir si implicaba alguna situación en un candidato que tuviera vínculos con algún partido o con la vida política. sí Y el magistrado Medrano le resolvió eso con su opinión, D sí, digo yo. Sí, se lo resolvió. Definitivamente sí, le, sí. Le, le, le desmontó ah, sí, el escenario lo, se porque se supone que somos individuos, seres humanos, mortales, no inmortales. Sí. Que cometemos errores, que, que tenemos debilidades, pero se acentúa que el que lleva la carrera del derecho y va con intención de asistir a la justicia para ser parte o miembro, se reviste de una responsabilidad inmensa, inmensa que inmensa. no obstante a sus lineamientos políticos y a su participación en algún momento representa a la nación, representa a la nación Lo y interés. los intereses del pueblo dominicano sí, total, es ahí donde total. se diferencia el individuo y, y tiene, el profesional y tiene que tener también una parsimonía sí. eh, y una eh, cordura y una paciencia y una capacidad de asimilación de diferencias para luego sustraer eh, y uno, unos resultados. Lo mejores resultados. Eh, que sean en beneficio de la nación. Y que sea justo. Mira, Francis, la dinámica que se usó es que al juez, a, a, a, a, a la persona aspirante, ¿verdad?, uh -huh. se le daba cinco minutos para expresar su trayectoria de carrera y luego su motivación. Después de eso venían 15 minutos de preguntas que le hacía el jurado, ocho uh -huh. en total, Sí. y le hacían esas preguntas y tenía que responder en no más de 15 minutos, sí. varias preguntas las que le fueran sometidas. Esta dinámica fue la que se usó, se transmitió a nivel nacional por algunos canales eh, nacionales y locales y ya ustedes saben el resultado, los jueces que fueron elegidos. Ojalá y ellos eh, tengan sobre sus hombros eh, las mejores decisiones para la nación dominicana, porque vivimos en un tiempo algo con, de mucha convulsión y se están tratando temas bien delicados, como es el tema de la migración, el tema fronterizo, Gracias, sí. eh, el mismo tema de los derechos humanos, el, el tema también de... Estos casos que se dan, que declaraba Derechos Humanos ayer 125 personas asesinadas extrajudicialmente por la Policía Nacional eh, simplemente en intercambio de disparos. Y hay una serie de, de, de temas coyunturales que vinculan directamente a uh -huh. diferentes eh, estructuras dentro del país sí. que ellos tienen que tomar decisiones para que nos sigamos encauzando, verdad, Fíjate algo. en un estado de derecho, que es eso lo que, que necesita. Es importante eso que tú dices, porque aunque el tribunal, el tribunal constitucional no es un tribunal eh, de acción directa, sino que se activa cuando se advierte una violación constitucional, un derecho fundamental. Sí. Es ahí donde se activa claro. la. Aquí estamos nosotros. La luz. Sí. de la constitucionalización de los actos o procedimientos en el país. Perfecto. No importa en qué estamento, Así es. público hasta privado. Claro. Eh. Es decir, que nadie está exento. exento de ser evaluado y calificado por una decisión constitucional en el tribunal. Así. Es. Ese es ese es el alto grado o sentido que tiene el tener un tribunal constitucional que a raíz de la reforma del 10 fue instaurado en República Dominicana y en el 12 se le da vida. Milton Reguevara inicia como presidente y tiene un periodo de 12 años, así está designado. Y fíjate que donde se fundamenta los principios del desarrollo de la nación está en un estado de derecho, que sus tribunales funcionen independientemente y sus tribunales puedan ejercer justicia, en este caso el Tribunal Constitucional. Cuatro jueces elegidos ya van a ser eh, hoy juramentados a las seis de la tarde, Alba Luis Javier, Domingo Gil, José Ayuso y Miguel Valdés. Esto es de mañana, así iniciamos. Manténgase ahí, en breve volvemos.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 Ministerio de Educación. Muy pronto, en la Avenida Libertad, disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato.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 Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperables en nuestras áreas de... Barato que Banchi no vende nada.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 Gracias amables televidentes por permanecer con nosotros en De Mañana recuerde que somos un programa de análisis, de entrevista, de información constante, en noticias ayer habíamos comentado que un fenómeno no visto muy común, no, no es común verlo en Villatapia donde se buscaba agua y apareció una corriente de, fuerte de, de aire o gas, pues finalmente en el día de ayer eh, Energía y Mina confirma que se trata de una emanación de gas en Villatapia Tapia. Eh, ellos tomaron muestra el Instituto de Biotecnología están investigando eh, si se trata de gas natural, y mientras tanto dijeron que puede ser inflamable, que se mantenga un kilómetro a la redonda sin afluencia de personas hacia allá. Eso dijo. Para que no pase lo que pasó energía. en Villas Agrícolas. Mira, mira qué coincidencia tiene la vida. Entonces, son otras de las bondades de, este de la naturaleza. Y de este país, señor. Ya se escucha la música, eh, nos, nos advierte que Vladimir Paula ya está más que listo. Buenos días, Vladi. ¿Sí? De mañana. De mañana. Hola, ¿qué tal, Lord Estaro? Hola, muchachos. Bien, adiós las gracias. Hola ¿cómo Francis, hola Fulvio. Aquí estoy hermano, esperando tus noticias. Bueno, esa sonrisa de, re, te está riendo solo porque... Oh. Está casi de cumpleaños. Bueno, ¿cuál? es mañana. Es gracias. mañana. Es <risa> mañana. No, lo que, sí, bueno, hemos comenzado desde ya. no hemos propuesto desde hoy reír, disfrutar. Desde siempre ha sido así, pero hoy, verdad, iniciamos ya la cuenta regresiva. No, lo que sucede es que hay cosas, señores, que detrás de cámara... Nosotros contamos con un equipo fenomenal sí. detrás de cámara y hay cosas que, que suceden, ¿verdad? Y que a tempranas horas de la mañana uno se entretiene y se siente bien. Sí. Fulvio, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios, esperándote. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para ustedes, hermanos del alma, Francis, Fulvio, y para todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día en el aire de mañana. Rusia envía bombarderos a Venezuela para ejercicios de defensa. Rusia desplazó dos bombarderos para ejercicios destinados a la defensa de Venezuela, cuyo gobierno denuncia continuamente planes de Estados Unidos para agredirlo, según anunció ayer el alto mando militar venezolano tras el arribo de la aeronave. Vemos las imágenes al momento en que llega a Venezuela y escuchemos. Es en Los intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad. De los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Imágenes, repito, en el momento en que ese bombardero llega en el día de ayer a Venezuela. Todo esto como manera de decir, miren, espérense, ¿eh? no inventen que nosotros estamos con los venezolanos, los rusos, y tenemos como también responderle ante cualquier ataque e intento de golpe de Estado. Tormenta de nieve deja varios muertos en los Estados Unidos. Cuatro muertos, decenas de heridos y cientos de personas sin electricidad es el resultado de la tormenta de nieve en los Estados Unidos, especialmente en Carolina del Norte. Más de 900 vuelos han sido suspendidos debido al mal tiempo. ¡Veamos! Mamá va a enseñar a los dos también, sabiendo que sus hijos ya no van a regresar y decirles que la quería de vuelta. Está un poco fuerte. Demasiado, demasiado fuerte. Y eso que viento especialmente. Ahí están las imágenes. Señores, en el ámbito nacional, escuelas afectadas por explosión de poliplas reciben ayuda psicológica. Así que, declaraciones. Vamos a ver, señores, esta información. Adelante. Bueno, el motivo de que no se dio, dio, no se dio docencia hoy es porque tienen los maestros y entre los directores tienen una charla sobre el manejo a los niños, cómo evitar el conflicto, uh, la temorización de lo que pasó el día de la explosión, para saber controlar el manejo físicamente, mentalmente, al respecto a los niños. Por eso no impartimos docencia al respecto de esas normativas. ¿Cuál es el este centro educativo y qué trabajo hasta el momento, las bueno, una de las aulas sufrió grietas y tuvimos deterioro en unas pizarras también, pero por ahora solamente tenemos esas anomalías. Este ahora mismo no, no he estado todavía en representación de ningún, o sea, han venido sí a supervisar, pero no todavía no han tomado medidas contra lo que van a realizar. Bueno, ahí está, caramba, muy lamentable, apenas bastante lo que ha sucedido por allá. La explosión de Poliplas mantiene a esos niños traumatizados y han tenido que recibir ayuda psicológica. Es lamentable, muy lamentable, caramba. Miren, hieren hombre a tiros en medio de atraco en San Francisco de Macorís. José Antonio Paula Almanzar, tras ser atendido en un centro de salud privado de esta ciudad, narró que mientras llegaba a su casa fue abordado por el individuo, le disparó y emprendió la huida. Así que ahí vemos las imágenes en el momento en que fue trasladado a un centro asistencial aquí en San Francisco. Veamos. Un flaquito, no, no, ¿cómo, cómo? Un de 150. Y diez, un y diezito, Pase el motor y una vez y me, y me la gané un malazo. Yo digo como nacimos guineo y me tumban con tu motor. Y llegó gente y se mandaron de una vez. Es que lo vamos a la tocaron. Llegando a mi casa, desmontándome en mi casa. Ahí no suyo? Antonio Paula. Bueno, ahí está, caramba. José Antonio Paula, herido. En medio de atraco anoche aquí en San Francisco de Macorís wow, miren una mujer denuncia abuso por parte de agentes de la DNCD vamos a ver porque ella dice que llegaron allá a su casa, comenzaron a causar destrozo o daños en su hogar buscando a una persona que no estaba adelante Yo vine a hacer una denuncia porque la NCD se me tiró el sábado a las 5 y 45 a mi casa, eh, buscando de la, a, de la mañana, buscando a Maiko Moquea. ¿Quién es Maiko Moquea? Marco Moquea es el esposo de mi hija, pero está preso. ¿Y entonces? Tiene dos meses preso, yo le dije que él estaba preso y ellos llegaron y como quiera entraron. Entonces yo vine ahora aquí al palacio a poner una denuncia. Eh, ...y lo que me dicen que no, que yo no puedo ponerle denuncia... ...porque yo tenían una orden del fiscal... ...entonces yo me pregunto, ¿orden del fiscal para quién? Para mí, porque gracias le doy a Dios... ...tengo 17 años trabajando en el hospital San Vicente de Paúl... ...soy una madre soltera, tengo siete niños en mi casa... ...somos tres mayor y trabajamos... ...y hasta ahora yo soy una señora decente. Ahí están las imágenes... Y las declaraciones de esta señora, quien denuncia abuso por parte de la DNCD. El Falpo realiza sancocho, otro más, en San Francisco de Macorís. Esos azopados, sancochos navideños que se han estado realizando. Adelante.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 pueblo, como es la construcción de hospital de especialidades, la salida en agua como es justicia para el compañero Vladimir la antigua valdera, que sigue impune el caso por las autoridades entre otras reivindicaciones más, así que estamos acá, continuaremos en la próxima semana y esto es algo para que siempre se mantenga la dinámica del falpo, de los movimientos sociales en cualquier época del año, estar presente estar con los pueblos de la mano en todas las épocas bueno ahí está, muy bien Poste de tendido eléctrico a punto de colapsar Representa un peligro en el sector del capacito Miren esto, ya hemos denunciado y denunciado esta situación está, Se soporta ahí por el tendido eléctrico Pero ya este poste señores es increíble Miren esto, ahí está Vamos a escuchar declaraciones, adelante ese parolú tiene aproximadamente casi tres años en, ese, en, en, en esa posición. Eso está a punto al KS. Es muy peligroso porque por aquí hay un tendido eléctrico y hay tendido de cable, de, de, de, de todo. Y sería un peligro que ese parolú siga en esas condiciones de que está. Ahí está, señores. Denuncian peligro, inclinación de pared en el sector Las Flores Aquí en San Francisco Una vez más también denunciamos esto Esta es la pared del cementerio Que lleva también años en esta situación Y atemoriza a los moradores en el sector Las Flores Adelante esos niños que salen de la escuela hasta 15 y 20 juntas, esa pared se cae 15 y 20, entonces ahí se va a lamentar después que suceda eso. Y, y eso con dos, tres fundes de cemento y un quintal de varilla, hace una pared de amarre ahí y eso se resuelve. En este país hasta que la cosa no sucede no arreglan nada, ¿te me entiende? Y en esa pared tienen que arreglarla, vinieron, mocharon una mata porque le estaba haciendo las raíces le estaban haciendo fuerza para afuera y no hicieron nada. Están esperando a que o otra gente Para resolver Porque aquí esas son las ideales de, este, de, de este pueblo Que la cosa hasta que no sucede No regla nada Está, señores? Situación muy difícil Repito Y que mantiene atemorizado A los moradores en el sector Las Flores La situación de la pared Una de las paredes del cementerio municipal Detienen hombre tras realizar varios disparos En el sector El Madrigal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 A las actividades siempre hay muchas debilidades en las cuales eh, son, son parte de, de la organización donde esas debilidades pueden seguir mejorando. ¿Cuáles debilidades son que ustedes Por ejemplo tenemos los dos comedores donde solamente está un solo habilitado y por eso algunos equipos llegan tarde a, los diferentes, eh, a las diferentes disciplinas de juego. ¿Usted cree que algunos atletas se quedan sin comer? Sí, señor. Mire, miren el caso de, de, de a la misma fila. No, no quieren entrar. Y, y ya tenemos juego a las 9.30. Entonces, usted, si ustedes no, no, no almuerza ¿cómo usted come a El ánimo se nos va al piso. Bueno, ahí está, señores, la denuncia por parte de esos atletas. En tanto que en ese mismo ámbito, la Federación de Tenis denuncia la eliminación de los Juegos Nacionales sin competir. Adelante. Se pautó, eh, según nos indican temprano, de que se iba a jugar las semifinales, supuestamente para evitar si seguía la lluvia. Entonces, eh, los jóvenes de San Francisco eh, se vieron muy atenuados en los Juegos, porque les tocó con el equipo duro, el equipo de Santiago, y... Eh, entendían que como estaba pautado en el calendario que se iba a realizar el juego hoy en las semifinales y se retiraron entonces nos dieron default hemos estado conversando con diferentes personas para ver si se puede resolver esta situación y jugar hasta ahora ha sido frustroso lo, los resultados han sido negativos pero vamos a tratar de conseguir han habido algunas situaciones que no nos ayudan eh, porque en realidad no se estuvo en la reunión pero tampoco nos informaron que iba así Bueno, ahí está señores esos Juegos Nacionales que se vieron o se han visto opacados terrible lo que ha sucedido con estos Juegos Nacionales creo que serán ya recordados como los peores Juegos Nacionales de todos los tiempos de nuestro país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 exquisita, qué bueno miren no hay tiempo para más gracias a todos por permitirnos llegar hasta sus hogares, feliz resto del día compañeros del alma ha sido todo por el momento Francis Fulvio regreso con ustedes y salúdenme a Raquel si ella está por ahí, bye bye gracias. muchísimas gracias Vladi por este parte noticioso que nos presenta y de inmediato presentarles a ustedes nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días Julio, ¿qué tal? Buenos Bien, días, Francis. gracias. Un placer como siempre estar con ustedes. Igualmente. Buenos días a ustedes amables televidentes, gracias por estar ahí como claro cada mañana. Mi partido, pues. <risas> gracias por estar ahí. Bueno, ya llegamos al martes, martes 11, día de San Damaso, según la Iglesia Católica. Así es que a todos los que lleven por nombre Damaso, bendiciones, felicidades en su día. Ya están también cargado de muchas informaciones para comentar. Sí, pero antes, Raquel, ¿cómo están las águilitas? Bueno, Fulvio. ¿tienen esperanza todavía? ¿Todavía? Sí, ¿tú sabes qué pasa, todavía, con, con, todavía. Sabes qué pasa con las águilas? Están peleando a calificar en el cuarto lugar. Con las águilas eh, de Norteamérica, canadiense y americana, que cuando ya están bien estrujadas se... Distancian uh -huh. para venir con nuevas alas uh -huh. Nuevas, como ah, jóvenes uh -huh. claro, Resurgen Claro, mi querido Y, ah. y en, en cuestión de juego sí, No sí, se acaba sí, hasta sí, que sí, no sí, se acaba sí, Como dicen por ahí Hay las aguilitas que hay solo esperanza. le quedan tocones Tú ya sabes no que juega. la pelota de redonda viene en una caja cuadrada Así sí. que hay mucha sorpresa Vamos Bien, a esperar. muchas noticias Entre ellas eh, están esas partes De lo que son los Juegos Nacionales que se están llevando a cabo en la provincia de Hermanas Mirabal y Duarte y Espaillat, Moca. Y, señores, precariedad en la alimentación. Ya eso era de esperarse por las mismas condiciones que se están dando en los Juegos Nacionales. Son, eso es terrible lo que está pasando. Y sacaron también la Federación de Tenis de, de, San, Francisco. de San Francisco de los Juegos Sacaron la disciplina de tenis de campo, de los juegos eh, nacionales. Ahí presentan Después los juegos. Después de haber estado calificados, sí, porque ustedes saben que hubo un sí, proceso sí, de, claro. de selección, sí, sí, de por sí, zona. Yo si no entiendo. Yo tengo aquí, yo tengo a mi mano tú aquí sabes, la programación de. Y tú sabes hoy? lo que lo que yo vi, Raquel. Ajá, ¿qué tuviste. Todavía ayer poniendo letrero, y, y pusieron un letrero en Moca Ajá. que va en hermanas Mirabal. En Moca. O sea, vallas, que, vallas sí, En Moca dice, bienvenido a Hermana, a hermana Miradal". Miradal. En Moca. De un Ay, desorden tan ¿será grande. ¿Será que no que saben leer lo que estaban no, instalando? Un desorden, un desorden. <risa> Mira, hermano. Ya, les, ya, ya, eh, ya lo que faltan cuatro días y todavía están poniendo letreros, Fran. Tengo aquí en mi mano la programación de los juegos del día de hoy. Viéndolo en el celular no entiendo. Aquí está La Vega. En, en cuestión de natación, piscina. Sí, porque allá Piscina es Olímpica rara. de La Vega, pero no, no se había anunciado. No, va a jugar en La Vega, sino cede si no, Hermanas Mirabal, sucede en la provincia de Duarte. Mira, y eso es para allá. Entonces veo si que tiene fija, asignado si ahí natación. tú te fija, natación en, todos los acontecimientos están sucediendo en las Hermanas Mirabal. Bueno, por ser cede. No, no, no, no, me refiero a muchas actividades que Jaime David lleva allí. La lleva por los moños, sin la debida preparación para poner en... En el tapete a su provincia. Es un ego. Yo digo que es un ego. Porque de todas las provincias del país es la que más visitan los ministros, es la que más visitan los que sí o qué, es la que más eh, reconocimiento tiene, es la que. Eso es bueno, Debía pero avanzar, un hay un exceso. Pero ¿Por qué? Porque tenía, tendría que tener un mayor efecto hacia la población y hacia la economía de esa sociedad pierde efectividad. Tú puedes hacer muchas actividades, muchas actividades, muchas actividades. Tiene el año entero que la casa comunitaria, que la que sí si yo que, que la... Pero satisface al ego del grupo que lo promueve y la población ajena, distante a esa realidad, porque debiera de estar involucrado todo y hacerse mejor planificación. Con respecto a los juegos, se nota la la el desbordamiento de lo no planificado. Que el tiempo quizá no fue suficiente, no, debieron hacerse nada. las instalaciones con todo el tiempo prudente para que se hicieran de buena calidad y quedaran para la posteridad. Sobre todo, hay muchos elementos ahí en tomar en consideración, eh, sin embargo, es un privilegio que un honor, que en una provincia se realicen los Juegos Nacionales, sobre todo porque hoy día está como centro de atención Hermanas Mirabal en todo el país y el a Cándalo. nivel internacional. Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas tiene sus luces y sus sombras. Y ojalá que las luces y sean más, que se trabaje así. para ello. Todo debe servir para Ahí lo único reflexión. que fue hacerse fue la, los apartamentos para ser repartidos, para ser una nueva comunidad en Salcedo. Bueno pero no va a haber comunidades deportistas que van a ser elegidos para ir a los panamericanos ni para ninguna olimpiada. Bueno, por otra parte, Francis, siguen los atracos en San Francisco de Macorís. Ahora La el señor de Antonio de Paula, José Antonio Paula, llegando a su casa, Francis, con un racismo de guineo en un plata, y, y, y en un motor, le pegan un tiro, lo, lo tumban con tu racimo de guineo. Señores lo que está pasando en San Francisco de Macorís, está pasando en todo el país, pero San Francisco de Macorís, que continuamente están los incidentes donde hay motores involucrados. Y la policía, amén, gracias. Amén, gracias. Esto no puede seguir ocurriendo. Esto le causa demasiado pesar a la familia y a cada uno de los municipios de San Francisco de Macorís. Ahí tenemos al señor, un señor mayor, que ya va para su casa llevando comida a su familia. Le pegan un tiro y lo tumban con todo para a quitarle con todo. Sí. ¿Y dónde está la Navidad segura? Yo no sé. ¿Tú has visto a la policía y la guarda en las calles aquí tiradas? Bueno, yo no la he visto todavía. Lo que hay en la policía es que hay un, unos cuantos abogados que se quejan que no le permiten entrar a la policía. No sé qué han hecho esos abogados ah. o qué está pasando en la policía. Ah. Que es una institución de servicio. Yo soy de los que creo que la diferencia todo. que hay de la autoridad ejerciendo su su mandato. Cuando se trata de un eh, conato, una situación donde la policía tiene que intervenir para preservar el orden, es una cosa. Ahora, cuando se da un servicio en sede, en la sede policial, es de atención al ciudadano, de atención y orientación, porque no todos estamos capacitados para ejercer la ciudadanía plena, para buscar un servicio en la policía. Es muy complicado. Ahora los abogados tienen que visitar la policía, porque allí inician muchos de los procesos, ya que hay detenidos, ya que hay situaciones que allí es que se llevan, porque hay una fiscalía y debe dar el servicio y eso debe ser una un, un espacio abierto. Tenemos una llamada, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Sí, sí buenos días. ¿Cómo con Adiós. Hola, hola. ¿Para qué no va a Antico, ¿cómo están? Bien. Muy bien, ¿y tú cómo te sientes? Muy bien, Feliz Navidad. Gracias, igual, igual para ti. Mira, hablando sobre los buenos nacionales, el tema que ustedes estaban tocando uh -huh. y que se están celebrando hoy en, en, en hermana Mirabal, que para, para, para esta sede, esta provincia, eh, se llena de orgullo y uh -huh. se llena de júbilo. Donde yo participé de algunas festividades, pero cuando yo voy a entrar a esa ciudad, eh, eh, se cambia la cara de esa provincia. La provincia vieja, pero que ha tenido, no ha tenido el desarrollo no sostenido que debieran de tener. Y con tantos funcionarios en todos los gobiernos. Sí, pero independientemente, mira, lo, la importancia de los juegos, llegar a, a, a tenerlos eh, después de 12 de, de años y que se ha logrado eh, gracias a este gobierno usted no, hay que decir muchas cosas que muchas veces no se atreven a decirla uh, y que vemos a, a salcedo hoy afaltadito que tenía tiempo gracias a este gobierno Fatavito. de ocho años que no se celebraba <coughs> juego Nacional doce años sí doce años sí. entonces que vive a ser un otro ministro que surde aquí mismo y que llegue a, eh, este el ministro eh, de turno y el, con el gobierno de turno y le da el aval necesario para que esta provincia, el, el, el dinamismo que está llegado, llevando, llegando a la, a la provincia de Salcedo, nunca se había visto como, como se está dando estos 10 días. Sí. Esta instalación es de esas esa pista de atletismo eh, moderna, eh, donde vemos este, la instalación hospitalaria de los apartamentos que son quedar para la provincia. Para los, ...para los municipios de la provincia de Salcedo... ...de manera, yo quiero destacar eso... ...para los alimentos, señores... ...son... ...son cientos de atletas que están aquí instalados... ...donde hay que donde hay que llevarle todas las necesidades... ...aquí se están preparando los alimentos... ...van a haber fallas, señores... ...porque son muchos alimentos... ...ahora son alimentos deportivos... ...son alimentos de calidad... Vamos a explotar cosas que quizás tú, no, quizá tú no conoces, tú no has visto, tú no has investigado. Yo he visto, yo, yo estoy hablando porque tengo conciencia. Huevos han y Guineo Maduro. Claro. Eh, dime, Francis. Mira, todo eso está bien, pero tú dijiste la palabra clave. No se traduce en beneficio de la colectividad, ni Salcedo lo está aprovechando. Solamente lo está aprovechando quien en el ego de Jaime David, de hacer todo a la vez, muchas cosas, muchas cosas, para salcedo muchas cosas, nadie se ha conectado más que el grupo que él dirige. Tú sabes, Francis, mira que se está beneficiando. No, no, no te estoy diciendo de beneficio. Entonces, lo que hay que destacar hoy es que la provincia está al cero. Hay bueno. un, un, re, un, un, un, un revuelo económicamente importantísimo y que gracias a, a, al presidente que se empeñó a invertir una cantidad importante de recursos del Estado a esa provincia. Eso es lo que hay que destacar y que se están llevando, está llevando los juegos maravillosamente. Ahora hay falla. En La Vega, con instalaciones, tenemos podemos la parte, la, la, la, la, la parte de natación. En San Francisco de Macorís, también en varias disciplinas deportivas que están calle, ustedes tienen que, tienen que tener conocimiento y manejar esa parte. Y otras provincias que han sido sí, beneficiadas que hay que destacar grandemente la inversión que se está... Muchísimas pieza, gracias, tira, la semana, Muchísimas gracias, gracias ¿no? a Lara. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Lara. El, el país lugar, entero tiene conocimiento de que San Francisco y la provincia en de En primer lugar... ¿Qué sucede? Eh, Raquel, sí, sí. en primer lugar, no hay que darle gas al presidente. Fueron ocho años sin, sin juego nacional. Eso está pautado cada dos años. Y esos son recursos mm. del Estado. Ahora, yo espero que la Cámara de Cuentas tenga recursos que no diga que no tiene para mm. que audite esos juegos. Porque lo que se está dando ahí, con los recursos del Estado, de cada uno de nosotros, tiene que auditarse. Tiene que auditarse. Bueno, bueno. nos toca una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí en De Mañana. No Macedo le cambies, quédese con nosotros. Juego Nacional. Arrancó la fiesta de fin de año y con ella Telenor inicia la fiesta de diciembre. Con Telenor se goza mucho. Millones de pesos en premio. Reconocimientos a la fidelidad de colaboradores con más de 15 años. En la música, Rafi Cruz. Con Con Quemao. Y el caballo, Johnny Ventura. Telenor solidifica el liderazgo como medio de comunicación en el país y la región. Y lo más importante, en cada colaborador está Telenor. Telenor, más rápido. Telenor, Telenor, Telenor, Telenor, Telenor, Telenor, Telenor, Telenor, Telenor. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes,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 Que cose el día de Navidad. Martes 25 en el Club de Mayoristas de San Francisco de Macorís. Anthony Santos. La tradición de Navidad en San Francisco con el Mayimbe. Información 809 6308 Boletas a la venta ya. En el Club del Mayorista. Javier Celular. Agua Randy. Tienda Eva y Estación Texaco del Maya. Cómprala. Invita a Telenor. Tu mejor imagen.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 Gracias por continuar con nosotros acá de mañana, chicos. Ustedes tienen excelentes recomendaciones. Adelante. Sí, si quieres verte bien, Raquel, y cuidar tus ojos también. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Los mejores lentes profesionales internacionales con una exquisita atención. Usted tiene ahí cristales de primerísima calidad, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tus ojos. Ahí tenemos también empleado bien, bien, bien, pero muy atento para que sus ojos estén bien cuidados. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanzar, les recuerda que no deben salir de las Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Un supermercado repleto y por departamento. Vegetales frescos, productos frescos, área de cuidado personal, delicateces, liquor store, un stand de Telenor para allí realizar los servicios que ofrecemos, juguetería, heladería, escolares, todo lo que usted busca, estamos en la calle principal 34 a Las Guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas supermercado Almanzar bueno ya es tiempo del tema central que ahora le toca a nuestra querida Raquel Ortega muy muy bueno de mañana. Muchas gracias, Fulvio, que gracias, Francis, y a ustedes, amables televidentes, por continuar con nosotros. Actualizamos dos temas, y sobre todo, y, y uno como parte final también, caso, sentencia de Emily Peguero, el tema de Villa Tapia, que ayer fue noticia, sobre todo... Unos, unas personas que descubrieron un gas que estaba emanando y además el tema de poliplas lo actualizamos y comentamos aquí con los chicos. Pues comenzamos con Villatapia, el Ministerio de Energía y Mina en el día de ayer pues determinó, confirmó la existencia de una emanación presumiblemente de gas natural en Villa uno de los municipios de la provincia hermana Mirabal. Reveló además el Ministerio de Energía y mina que ha dispuesto estudios geológicos inmediatos para determinar la dimensión del fenómeno. Miren ahí. Esa zona de, que forma el bloque del Cibao Oriental dice que el, el ministerio que tiene potencial de hidrocarburos donde la institución había rescatado 632 kilómetros de línea sísmica, área que ahora está siendo agregada al pro, proceso de subasta que será lanzado próximamente. Además advirtió que la sustancia en emanación se registra en presiones activas desde el pasado miércoles 5 de diciembre es inflamable, por lo cual... El Ministerio recomienda seguridad, restringir con un perímetro de un kilómetro, la presencia de personas. Además, el Ministerio y el Servicio Geológico Nacional se encuentran en la zona, desde ayer, haciendo este levantamiento técnico, porque dicen que no hay perforaciones con registros en Dillatapia. Desde el lunes, Bolívar Rodríguez, encargado de energía renovable del Instituto de Innovación, Biotecnología e Industria, tomó muestra del gas y ha determinado su composición. Así es que así están las cosas, actualizamos este tema porque causó bastante preocupación este hecho de que eh, encontraran ese gas saliendo de ese territorio y dice el ministerio, que desde ayer eh, ha hecho, ha suscrito un contrato con la firma Wood Mackenzie que, de, que le acompañará en la realización de una ronda petrolera en el proceso competitivo para la comprensión y exploración y explotación además de los hidrocarburos en territorio de República Dominicana. El asombro que tenían los compueblanos, los, los municipios de Villa Tapia, era para tomarle atención y ahí está. Esta investigación ha sido eh, realizada en el día de ayer y han determinado de que sí, gas presumiblemente inflamable. Así que pudiera haber una explosión en algún momento y Dios libre. ...que haya consecuencias fatales, mientras tanto ellos tienen la responsabilidad, el Ministerio de Energía y Minas, de dar seguimiento y como ya le actualicé le di los datos que ellos han dado a conocer a través de la prensa, pues entonces están en un proceso de investigación científica y geológica para determinar y han eh, sellado el espacio a que no se acerquen un kilómetro de distancia, sobre todo que no permita presencia de personas en esa zona. Ahí está, interesante de que reaccionen, de que actúen con rapidez, porque la consecuencia fue, como tú bien conoces, sobre todo esta, esta, este tema, pudieran ser desastrosos si los comunitarios no hubiesen prestado atención claro. y hayan detonado la alarma de la presencia de este gas mientras ellos estaban haciendo esa excavación y emanó ese ese gas inflamable. Mira, ese tipo de suelo de Villa Tapio es un suelo que arriba tiene un tipo de suelo que se llama monmorilonita, que contiene arcilla expansiva, y luego hacia abajo tiene ya la arcilla plastilina, y empiezan a aparecer las rocas. Parece que al eh, perforar uh -huh. los otros 20 pies que ellos estaban hablando, entonces eh, rompieron uh -huh. eh, la tapa de, de, del corcho de la cerveza, uh -huh. vamos a decir para que nos entiendan. Y brotó. Ahí entonces se pone a, a, al descubierto esta gran cantidad de gas, en este caso gases. Vamos a esperar los estudios definitivos y también hay que esperar la cantidad, que se haga un estudio profundo para determinar la cantidad, si es viable económicamente. Ojalá y así lo sea, aquí hay mucha generación a gas natural uh -huh. y de ser así son otras de las bondades que tiene nuestro país y que ojalá Pero sea bien aprovechado no entiendo entonces. la parte del diner, de, de la información que das la zona forma parte del bloque Cibao Central con potencial Sí. de hidrocarburos, Así sí, donde la institución había es. donde las instituciones habían rescatado 632 kilómetros te puedo, te puedo de explicar. línea sísmica, sí. área que ahora está siendo agregada al proceso de subasta que será lanzado próximamente, es decir sí, te... agregado al proceso de subasta Sí, te puedo explicar, mira, diferentes empresas han estado haciendo investigaciones por licitaciones que le ha tocado parte de geografía nacional una de ellas es esta Cibao Central que va hasta eh, eh, eh, Caño Azul, de de, de bajo Yuna, va esta parte. Y por eso que habla de, de 600 y pico de kilómetros de, de línea sísmica. Y como bien varias, habla la nota también del una, ministerio, ellos han hecho un acuerdo con la compañía sí, Wob, sí. McKinsey, después, que es la que está haciendo Después de hacer todas estas investigaciones se hace una reestructuración y nuevamente se ponen a licitación pública áreas específicas para hacer investigaciones de, de más profundas sobre asuntos de yacimiento de petróleo. Claro, para la explotación de los hidrocarburos. Sí. Es decir, Así que, eh, pero esta área de Villa Tapia no había sido perforada. No. Oye lo que es la Y vida. ahí está el descubrimiento, <risa> por tanto, entonces, Mira, la sí. preocupación. Ahora viene la parte de la relación, esto es propiedad privada titulada, sí y es un terrateniente o un productor, sí, porque se ve sí, que es sí. una zona de producción. Sí. Uh -huh. Él tiene una gran la, apoyo al uh -huh. lado. Lo la, la interesante será ahora, ¿qué relación tendrá él con el Estado? Porque... Va a tener que ser buena. <risa> tú, has <oído risa> claro. tú, has oído, tú has oído un meme que, que cuando se trata de asuntos de mina, es del Estado cuando se trata un asunto de droga, es, de, es del dueño. Es del dueño. Mientras tanto, aquí está... Entonces Yo creo que va a ser interesante porque hay que traer a colación que jurídicamente la relación que tendría el Estado y este, y este productor que por cosa de la vida ni siquiera el Estado tenía, claro, de, aunque estaba dentro de la línea de estudio y que hay interesados en la explotación minera, ahora se agrega dentro de los intereses a licitar. No, y habrá negociación de ambas de partes. esa ¿No? pues, es la parte de preservar, porque el derecho, hay derechos fundamentales que hay que respetarle al propietario. Por supuesto. Uh -huh. Es un tema que debemos darle seguimiento y que está, por su, está en una fase de investigación. Ya ustedes vieron, el Ministerio de Energía y Minas está, está a cargo. Bajo el detonante y el aviso que hicieron estos ciudadanos en Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal. Damos seguimiento al tema. Actualizamos otro, cambiamos radicalmente, pero está un poco vinculado por el tema del gas. Y es poliplas, porque ayer los bomberos, acompañados con la ayuda internacional que recibieron de, en el hermano país de Puerto Rico, pues emitieron... Un informe, le llaman preliminar, pero ya tienen muchos datos determinantes en este informe que ha dado a conocer. Miren, vamos a ver varios elementos que tocan eh, sumamente importante dentro de este informe. Lo primero es que ellos hablan de la causa de la explosión, que todo mundo, por supuesto, sabe que estaban, estaban llenando un de la compañía... Eh, de Propagas. Propagas estaba llenando un, un envase unos tanques de gas de esta compañía Poliplas entonces según dieron a conocer había un escape además de que las calderas estaban, estaban encendidas y eso fue lo que lo propició pero sin embargo ellos tienen que determinar todas las circunstancias y elementos alrededor de esto dicen que se debió, lo determinaron definitivamente a ese escape de grandes proporciones mientras el tanquero suplía a la empresa además el informe habla de que en el momento en que se estaba realizando el trasiego del gas del camión y al momento del informe se encontró una válvula desprendida por lo cual el informe manda hacer un peritaje el cuerpo de bomberos indica también que el listado de personas que elaboran en la empresa al momento de siniestro ellos lo pidieron están esperándolo todavía están esperando el listado y no sé por qué es tan difícil una empresa emitir y facilitar el listado de eh, servidores de su institución que si se le quemó el archivo físico, de seguro que en otras estructuras y herramientas lo deben tener, como es la Internet hoy día. Así es que no hay excusa que valga con eso, con no querer dar. Lo que sí revela ese dato es que se quiera ocultar, que se quiera tapar alguna información básica en ese aspecto. Todavía los bomberos están esperando es lo esa lista de empleados. ¿Por qué se registra resistencia en, en dar información? O en otro caso, en presentar una cara que no es. Hay, una, hay un ocultamiento tácito de, de información. El Estado puede, sin ningún problema, inmediatamente el Ministerio Público hace levantamiento, va al lugar... Debe empoderarse. Todo. Va M mire, a la tes, a la S, a la TCS, TCS y, ahí está todo. y ahí está todo. Así es. Miren ahí trabajo. los datos en específico para que lo puedan seguir conmigo también. Ahí ya le decía el primer elemento de que el tanque de gas estaba colocado en un área común próximo a la caldera. Además de que no se comprobó que existiera un muro de contención que lo contuviera. Otros se datos relevantes. De 20 pies. Sí. Y de qué sé yo cuánto de espesor. Otros datos relevantes que dice el informe y le cito textualmente tampoco se pudo comprobar que las instalaciones cuenten con un sistema de supresión de incendio automático. Que es como obligatorio. Se está, como se debe exacto establecer es por una ley. Línea aérea, no hay un sistema de supresión de incendio. Es una línea Una línea de, de tuberías aéreas Detención que Detención y tuberías. ¿De, de Detención. De detección. Detención. Es decir, el, el radar. Uh -huh. Y tubería que emite, eh, que, que tira agua. Es decir, sí. que, que en el momento del siniestro se activa, se activa inmediatamente lo vemos todo el hay mundo, unos sabe, chorro sabe porque están la... lo vemos en la película de repente suena la alarma o hay un, un incendio adentro de una oficina y de una vez te ven que se activa automáticamente entonces okay. las las tuberías comienza a caer agua dentro de las oficinas eso es bueno en, las orga en, en, en países desarrollados eso es normal aquí lamentablemente se escapan los casos de esa índole es preocupante, además como es, también es bastante preocupante que las alarmas no sonaran, no sonaran aunque las autoridades, aunque los ejecutivos de Poliplas que, quieran defenderse y decir que sí, que en algún momento sonó, en ningún, no hay muestra de y ello, la hubo videos donde estaban sí, hubo videos donde estaban grabando las jóvenes y también hay un señor que grabó eh, que hoy se dio a conocer ese otro video de un señor que sa sacaron los familiares, bueno, también, y ahí no se escuchaba alarma por ningún lado. Entonces, este informe también revela, de acuerdo a la investigación de que eh, habían ordenado, que la, pre, la empresa había ordenado, según Gutiérrez, Gutiérrez Jimmy Gutiérrez, de acuerdo a una entrevista que le hicieron a él, una de las personas que estuvieron trabajando eh, en, el, en este caso, dice que la empresa había ordenado inmediatamente, que se dio cuenta de la situación, ordenó que se apagara todo, repitiendo en varias ocasiones, nadie escuchó eso, que apagaran absolut absolutamente todo, mientras tanto los familiares están esperando que le den respuesta segura. Ayer se hablaba de que había dos cadáveres totalmente calcinados que no podían hacerle la, eh, que la, el ADN más que en los huesos y que era un proceso que duraba mucho más tiempo. Este es un tema que preocupa, que causó mucho dolor en República Dominicana por la muerte de estas ocho personas hasta ahora, contabilizadas y demostradas hasta ahora. Hay quienes piensan que son más... Pero aquí a diario, República Dominicana, uno, lamentablemente... En el hospital murió una Mueren muchísimas... Si Así que va por ocho ya. Por, sí, ocho... Eh, eh hasta ahora, a nivel o sea, formales, según las autoridades han anunciado, pero todavía hay mucho escombro que levantar, todavía hay muchas respuestas que dar. Este es un informe elaborado por los bomberos preliminar, esperamos el definitivo, que aunque dicen que no, determina la causa, pero está bien, claro, si estaban llenando, si el tanquero estaba de, eh, llenando los envases de gas, de, de combustible, entonces si estaban calderas encendidas, y había problemas con una válvula, entonces ya no tenemos que seguir investigando. Ahora lo que debe haber es responsabilidad, responsabilidad para las, los ejecutivos de Poliplas, pero también la compañía de Propagas, que debió asesorarse, asesorarse de que no hubieran calderas encendidas en el momento que estaba eh, eh, estaban, guard, estaban guardando este gas. Con el tema de la sentencia de Emily Peguero en 30, 30 segundos, penoso señores, Penoso Hizo Roberto Cavada un ejercicio en el día de ayer. ¿Y usted sabe cuántas faltas ortográficas tiene la sentencia de 200 páginas del caso de Meli Peguero? ¡800! ¡Vergonzoso! ¡Dolor ajeno! Yo no entiendo. Y es que no hay revisión. ¿Quién es, ¿quién es que elabora las sentencias? ¿En ¿Quién es que las redacta, Francis? En los tribunales. Hay ¿Cómo es posible que se.? Si se le pasa una, dos, secretaria. tres, cinco, también. Sí. Pero 800 faltas ortográficas gravísimas. Por eso que entonces a los profesionales no se nos puede dar ese lujo. Somos seres humanos y sabemos que cometemos errores. Pero uno, dos, tres, pero 800. ¡Wow! Esto es alarmante, como para mandar a la primaria de nuevo a aprender un poco de ortografía y redacción. Vergonzoso, lamentablemente. Gracias, no, Raquel. Sí, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. No se mueva que tenemos más, más contenido. Arrancó la fiesta de fin de año y con ella Telenor inicia la fiesta de diciembre. Con Telenor se goza mucho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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, seguimos sí. con un segundo tema Mira, sumamente importante. Pasamos eh, contigo, Francia. En el ámbito jurídico, he podido identificar una información interesante y tiene que ver con comercio. El derecho societario es una cosa, pero hay leyes que regulan el comercio que procuran evitar el oligopolio, el monopolio, eh, la marca dominante, que se traduce en una deslealtad comercial, donde una empresa tiene mayor presencia y que por producto de su liderazgo logra contratos y convenios con lugares de expendio, de esos productos o de venta de esos productos como son supermercados, licor store y que a la ah. vez el posicionamiento en porcentaje le dan ciertos beneficios al comercio a través de un contrato y cuyo porcentaje de participación en el mercado si usted tiene una tramería de 100 pulgadas es decir, cada tramo de, de góndola tiene cuatro pies y si usted tiene diez pies, proporcionalmente a la participación del mercado, si es un 70%, esa tramería de diez pies, el 70% tiene que estar colocado los productos de esa empresa como una sujeción, contractual por un contrato de, de exclusividad y de principalía que reduce la oportunidad de participación a otros competidores de igual ramo. Estas declaraciones dadas por la directora, la bellísima, eh, mm. sí. Eh, las niñas de Dios son esas Son sí, las sí, sí. de Dios Princesas sí. de Dios, no sé Por ahí va el asunto pero no, competencia un que ministerio. se meta con la azúcar sí, también Un de... Que se meta con el azúcar Interesante ese punto que lo voy a abordar sí, junto sí. con este Porque para una <risa> cosa sí, para otra no ah. sí. No estoy defendiendo a cervecería Pero en esta ocasión cervecería ha sido la Cenicienta Y ha sido la empresa timada y condenada al pago de mil salarios mínimos que asciende a la suma... ¿46 milloncitos? ...de 46 millones de pesos. Esto así, producto de qué? De que el Consejo o la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pro competencia Procompetencia, encontrara culpable a esta institución... De abusar de su posición dominante que excede el 98%. Yo fui un poco eh, sutil, sutil es? al decir 72%. Pero tú no sabes qué es lo que pasa. Pero eran, es casi 100%. ¿Sabes qué es lo que pasa con esa compañía? Tú tienes un negocio, ellos te rotulan tu negocio. Correcto. Solamente tu, sus productos, pero sí. no solo venden un producto, venden varios productos. De la misma Y rama. No permiten que otro. De ser presente en ese negocio entonces esto es importante saberlo y, y verlo porque ciertamente estas instituciones están creadas con un objetivo y un fin y qué bueno que haya un ejercicio jurídico en la evaluación y planificación de la persecución de estos fenómenos comerciales que a la luz pareciera que todos estamos en armonía pero en el orden comercial y de participación del mercado, solamente una está participando a un 98%, oigan esto, apenas dos dígitos para completar el 100% de tener el monopolio de la cerveza en República Dominicana. Ellos son los que tienen la representación casi total de la cerveza que se consume, con excepción de una... Corriente interesante que se ha dado en el seno familiar de la elaboración de cervezas artesanales o familiares Que están tomando mercado y cuando usted la prueba realmente le llama porque ya hoy el paladar no es de la cerveza presidente Logramos romper con el esquema de eso Hay quienes prefieren una marca y hay quienes prefieren otra y eso es interesante Mientras Ahora tanto vi. la cervecería tendría que pagar un 3% de ese monto Por cada día de, de pagar. Eso es una 30 que contriñe la decisión al cumplimiento uh -huh. No es la sentencia misma, no es la decisión sí. misma Sino es. es una adicional Así es. que, sus, que sostiene o presiona al cumplimiento de la primera Correcto y eso se agrega un costo adicional porque donde más duele es en el bolsillo uh. y no está ajena a la empresa, cuestión que todos sabemos que el comercio se ejerce por beneficio. ¿Eh? Esto así nos da una luz en que también se puede participar en los mercados cuando esto se corrija y que el Estado garantice esa libertad del comercio y esa igualdad de oportunidades en el mismo comercio, porque constitucionalmente este también se sujeta a ese orden. Y qué interesante el entusiasmo y posición de procompetencia cuando ya tenemos una realidad del mercado del azúcar. Sí. El mercado del ajo, también, que está monopolizado por el ministro administrativo de la presidencia que va a tener más dinero que salud pública para reforestar áreas deprimidas y fronterizas sin ser nada ni de medio ambiente ni de, ni de agricultura. Este país hay que analizarnos a todos por igual y que Hoy estamos pagando precisamente por esos monopolios, oligopolios y oligopolios y todo lo que sea concentración de poder y de mercado y estamos pagando por canasta familiar más cara en razón de esa oportunidad, de esas libertades que han tenido estas industrias con el ojo indiferente del propio Estado, esperamos que pro competencia se analice a sí mismo y siga procesando a las demás instituciones comerciales que de una forma u otra timan, violan, se aprovechan y hasta ahogan a otros en el propio mercado, cuando el Estado garantiza que promueve y permite todas las vías y medios para el desarrollo del comercio y de la vida del ciudadano en sociedad. Es interesante, ya la cervecería tendrá sus recursos de es el primer caso que se da Sí, de reconsiderar esto Estarán planteando sus Defensa Porque esto se ataca en el mismo seno Vi que había una posición directa De, de acción Ante el contencioso administrativo Que tiene que ver Con todo lo relacionado a decisiones Administrativas del Estado la, la ley 107 regula esto, la ley 13 también establece mecanismos. Y esto es interesante porque nosotros vamos a tener la oportunidad de ver un ejercicio por primera vez eh, de comercio. Y que se supone estaban actuando bajo esquemas legales y de formación legal y cumpliendo con su labor social. Porque esa es otra. Invierten en labores sociales, aunque mínimamente, pero se ve y se traduce que sus actividades producen esos recursos. Veremos entonces cuál será la suerte de esta decisión del Consejo de Procompetencia al establecer una multa o una condena hasta de 46 millones de pesos por sostener políticas o monopólicas, oligopólicas y de, y de competencia desleal en el mercado de la cerveza y de los productos que promueven. Que sigan con otras empresas también. Definitivamente. Que sea el punto de Le estamos partida. poniendo que ya deben hacer el ejercicio para Ay. las demás que aquí hay muchas que ejercen la, la, la, su comercio de forma el precio, el abrumadora. Precio, tú te imaginas el precio del azúcar que en vez de costar 25 pesos cueste 10 pesos. Pero tú te imaginas que el, ¿Eh? que el ajo no signifique un, un nicho exclusivo de Ajo de Constanza grupo, y, de, y del grupo de, de grupo. José Ramón Peralta, que es tan evidente que los comerciantes tienen que darle la cara a un comerciante igual que ellos y que ellos no puedan tener acceso. Aquí tenemos importadores la que tienen también derecho a importar y a traer el ajo no de acuerdo pueden, al mercado, aunque no usted pueden. los regule como, como gobierno. Pero no pueden. Y los productores no, locales. No, ya, ya, ya están quebrados todos. Apenas están sembrando 1.500 tareas. Entonces, es una es una especie de doble moral y es una mentira a veces cuando la, la por eso es que Consumir, la asociación de comerciantes Pro competencia tiene que ejercer y que sirva esto de modelo para seguirlo. Sí, la asociación de comerciantes Francis no puede ir al mercado internacional a comprar azúcar. No puede, ni, ni de los pulperos, la asociación tampoco Lo traen puede. ellos No, no, no. Son dos empresas exclusivas, e incluso Francis se le dan a, a una de ellas 1,400 millones de pesos todos los años en gasoil, dicho por Ubiere, ¿eh? mm. y, y además de eso el mercado exclusivo del azúcar para vendernos a nosotros el precio del azúcar tres veces el que debe de estar. No están, a, no están. A, eh, Pero competencia aficiando. entonces se tiene un, ahí. Pero también está proconsumidor que es el que dirige directamente la política de precio y digo. De las oportunidades que tiene el mercado, supervisa, supervisa sí. y, y hay un, un ajustador de precios del Estado también, uh -huh. que es, ¿cómo se llama? Eh, industria y comercial. No, no, no. Control de precios. Control de precios, sí. Uh -huh. Pero control de precios pro consumidor, por la defensa de nosotros los consumidores, de que estemos consumiendo, comprando al precio justo, no hacen nada. Por eso es que vemos que hay un Estado o una sociedad callada. O por lo menos si no hacen nada o no lo dicen. Callada. Y eso nos está trayendo graves consecuencias porque no estamos... Se está consumiendo una riqueza importantísima y una sociedad que se está descalabrando. Me refiero a la clase media que es la que motoriza las economías en el mundo. No es cierto que los ricos motoricen... Eh, más que su, sus industrias y las cosas que ponen a disposición Sus gastos están dirigidos, están bien planificados Ahora, el de la clase media, que es el que trabaja ¿El que y consume? Consume, que consume Y es el que motoriza todo, hay que darle vida Así es. No la destruyas, defiéndela es bonito estar en un nivel, y una posición y producto de que tú no propicias del desarrollo constante de esta persona, se vea en la pobreza, para luego entonces darle asistencia. Lo no es más caro darle salud, porque va a, ver que, va a ver que se enferman, no tienen acceso a, a, a un seguro. Lo penoso, Francia, es que desde el Estado estos monopolios, estos oligopolios, sean lo que se... Eh, no se benefician mantenga. Y sobre todo hay una población eh, De votantes En esas empresas Importantísima, manipulada por los propios patrones ¿Por qué? Porque están identificados Con aspectos que le están beneficiando Del estado indiferente Y le están permitiendo hacer todo lo que le venga en gana Es decir Nosotros Tenemos que reaccionar como sociedad y pedirle al propio Estado que siga haciendo la labor de control y de propiciador del desarrollo de las, de las actividades comerciales, pero de forma justa. Y que esos comerciantes engrampados hoy como ministros también sean regulados. También sean regulados. Porque no están descalabrando. Como sociedad y como clase media El orden preventivo No se está ejerciendo en este país Y figúrate tú, cuando hablamos de prevención En todos los órdenes No se prevé que una industria en esas condiciones Sucediera lo que sucedió en Poliplas. Y ahora andan rebalando Por dar las informaciones que ellos entienden Que es la que conviene para el orden social y público y todos aquí de este lado, aterrorizados por lo que ellos están haciendo. Estado, si ha de garantizar el Estado social, democrático y de derecho, ejerza. Claro. Pueblo, exijámoslo, es lo más recomendable. Y esta sentencia, esta decisión de condenar a una de las industrias tradicionales, que ya no es nacional, porque fue vendida hace unos años y se ve como marca República Dominicana fuera de aquí y se ve como marca o sea, República así lo, Dominicana así lo han froteado esa imagen ¿Qué marca? pero ¿Sí? en buena hora vemos a procompetencia ejercer sus funciones y que lo haga en otros comercios uh -huh. que se están ejerciendo de forma oligopólica o no monopólica como usted lo quiera decir o de exceso de poder en el mercado de oferta y demanda. Muchas gracias, Francis. Nos toca una breve pausa, señores. Retornamos con más aquí en De Mañana. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes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 Que cose el día de Navidad Martes 25 en el Club de Mayoristas De San Francisco de Macorís Anthony, ¡Antonis! Anto la tradición de Navidad en San Francisco con el Mayimbe. Información 809-588-6308. Boletas a la venta ya. En el Club El Mayorista. Javier Celular. Agua Randy. Tienda Eva y Estación Texaco del Haya Cómprala. Invita a Telenor, tu mejor imagen. y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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, bueno. esta es la tanda de agradecimiento. Agradecer al Porvenir, que nos está invitando, chicos, por favor, acá. Nos está invitando a la gran apertura. Dicen que ya llegó el gran día y queremos que nos, nos acompañes a la inauguración de nuestra nueva sucursal del Porvenir, Avenida Libertad. Avenida Libertad, próximo al puente de Rivera del Jaya, acá en San Francisco de Macorís, diciembre 14, 6:30 de la tarde. Hay que reservar. Creo que la, la asistencia. que ese ha sido uno de los de las estrategias mejor formada que ha tenido el grupo porvenir. Bueno. Porque está segmentando su participación en una población inmensa que sí. hay de esa zona de la libertad, los chiripos, viste, Que no el tendrán valle. que coger un carrito ni un motoconcho para venir aquí. Más cerca. Así que todo más cerca. Es decir, cerca. que y... felicitamos Excelente. a José, a Vigaín, a Ana Rubina, a todos, Siguen la creciendo. familia. Y no y por la acertada decisión de, de hacer esa inversión ahí. Así que tienen, a, tienen al palmar en la salida de la capital. Tienen al porvenir aquí en, en el centro. centro de la ciudad. A una esquina de nosotros y por la venir la salida, en la salida a, Tenario. a Tenario. Eh, bueno, ahora eso lo Están cubriendo de todos los puntos. Que no, pero y, y apoyar las empresas locales. claro Eso es lo bueno. Ahora, la empresa local tiene que dar muestra de calidad, de, de, buen, de, servicio. Calidad, de buen servicio. Y sobre uh -huh. todo, de hacer el aporte necesario de plantear las ofertas reales uh -huh. y de que el pueblo lo perciba y lo sienta y lo parpe. Claro. Ahora Francis, esta familia se ha caracterizado por ser muy trabajadora Definitivamente. y siempre mejorando. siempre Así es, siempre. pero esta vez felicitamos al uh -huh. grupo por venir, a José y Ana Rubina y a sus hijos, porque la verdad que han hecho un, una estrategia que va acorde con estos tiempos. Además de los nuevos puestos que por supuesto van a crear puestos de trabajo ahí va a haber... porque van a tener que emplear mucha gente, o ya la tienen contratada. Y tú sabes con, que, que creo que criterio están utilizando, que es muy importante, que es la labor social aparte de la empresarial. Es que se va a conectar con una población, es decir, un, un grueso, una cantidad de empleados de la zona. Sí. Ojalá ese que viven Ahí, no, no. Así fue el criterio, según me qué comentaron, bueno, qué bueno. de la zona, cuestión de que llevar, esa es la primera satisfacción social que va a tener empleado de trabajo, del ahí. área. Excelente. Muy bien. Por otra parte, con Ani, con en la presencia de la licenciada Josefina Taveras, nos invita a la entrega de certificados que van a realizar... Este 12 de diciembre a las 9 de la mañana en el Salón de atos. ¿De qué se trata? Estos certificados es de participantes a talleres de crianza positiva uh -huh. Talleres que dio, impartió los, los técnicos de CONANI de crianza positiva, enseñándole a las madres, a los padres, cómo crear a sus hijos. Y también la presentación de la memoria anual sí. de este año, por supuesto 2018. Eh, ya saben. Enhorabuena. Gracias eh. por invitar. De diciembre 12 a las 9 de la mañana, sal Salón de Actos de la Corriente también. Magisterial Juan Pablo Duarte, Comité San Francisco, envía un comunicado. Un listín que envía. Esta corriente lamenta el caso sucedido en la millonaria empresa Poliplas del Distrito Nacional, que hasta la fecha ha provocado las, la muerte de siete víctimas fatales y más de 100 trabajadores heridos. Y ellos ven sospechosa la rapidez con que el Ministerio de Educación bien, de Obras Públicas ha ido en asistencia y ha desplegado un personal cuando, dicen ellos, los centros educativos de la República Dominicana, en especial los de la provincia de Duarte, donde estudian los hijos de Machepa, Necesitan que se reparen las escuelas de Guisa, Porquero, Atabalero, La Bajada, Las Guaranas, Cruce de los Basilios, Loma de Jaya y demás. Además, están en espera de letrinas mínimamente o de sanitarios decenas de estas escuelas que cada vez que reclaman se le dice que van a licitación. Y no hay recursos para resolver. El minero enseñó sus ropas interiores porque está resolviendo una situación pero que ven debe acá, pero ven cobrarse. A Dios lo que de dios es lo que César lo que, que decir. Hay un escenario de emergencia. Querían que el gobierno también le dejara solo. Si Poliplaza ha sido irresponsable de no darle atención. Que pero pues Dios, vamos a ser justos. Vicente, no es que esas necesidades no estén, la est están. Y deben exigirle al ministerio que resuelva. Pero no podemos quejarnos de que esté resolviendo un caso de emergencia en la capital, que Dios nos libre que pase. tiene Pero toda la razón Raquel, porque el mismo estado de situación que se plantea, la constitución establece en qué momento se suspenden los derechos fundamentales. La constitución lo dice. Hay un momento que usted tiene suspendido esos derechos en situaciones de extrema. Cuando se trata de emergencia y de desastres, que ha habido una comunidad circundante de ocho o cinco escuelas alrededor de esta explosión, no podemos ser ven acá. Eh, no podemos atacar así, porque entonces eh, estamos dando muestra de desconocer cuál es el tipo de relación que se da en, una, en un momento determinado. Miner está revestido de esa situación de emergencia y lo pueden ejercer válidamente. Le voy a poner un caso. Aquí hay una obra de, del desagüe de la UAS y de, y de Campo Fernández, que el ayuntamiento ¿Lo está de San Francisco. ¿Lo está no, no, el, ayuntamiento? el ayuntamiento de San Francisco lo toma en un momento y tú sabes cómo lo hace. Diciendo que hay una declaratoria de emergencia, pero no de emergencia de la situación allí, sino de emergencia porque estaba pasando en esos momentos situaciones en el país de inundaciones y de desastres. Y metieron ese proyecto ahí. Pero no había pasado nada aquí. Y metieron ese proyecto aquí. Es decir que la emergencia vale para, para todos. Para resolver esa necesidad. Así que no podemos quejarnos. Da, Emilio da, Gori, da mucho que Emilio desear Gori. ese pronunciamiento. Gracias al diputado Alparlacén, Emilio Górez, que nos Se ha presentado envía hoy aquí. un desayuno. Personalizado Navideño, a Navideño. de mañana. No, no, no, Navideño. Gracias, no, no, no, no. Emilio Góriz. Bueno, señor. Cuánto desayuno. detalle. Pues y qué pocos detalles tienen los demás, porque no sé que no... No ha llegado la Navidad para los demás. Ah, bueno, gracias. No, no, tú sabes que... Nos la Navidad con, con Emilio Górez. Me dijo que te anunciaba que él estaba invitando un vino, yo no sé dónde es, pero... Bueno, gracias Emilio, Emilio gracias, gracias por la distinción, por, tu... por tomarnos en cuenta Sobre todo, al programa, no están obligados a ellos, solo no, no, no. Eh, por amistad y por cariño, pues se revela estos gestos. Eh, que, que lo está haciendo hoy día, este hermoso Secretario desayuno, para la sí, sí eh, con mm. esos detalles particulares, muchas gracias Emilio, gracias por Emilio distinción. por tu detalle y tenernos en cuenta como espacio, como programa, la vida propicia para ello, para sí. demostrar esas relaciones amistosas, esas relaciones Salud. entre los seres humanos, compartir entre familia, entre amigos, familia empresarial, vemos todos los días, cada vez más que se están realizando estas fiestas tradicionales de las empresas, de las familias, enhorabuena. Recuerden mucho precaución, consumir con prudencia los alimentos, pero también las bebidas alcohólicas. Y sobre todo control y moderación a la hora de conducir, para que no seamos cifras más de muertes de tránsito en República Dominicana un tema que debemos obligatoriamente hablar diario de ello, ayer lo hicimos y todos los días debiéramos estar hablando de ello para crear conciencia, sobre todo y aportar cada quien desde su posibilidad a cuidarnos, que no solo se lo dejemos al gobierno que nuestras carreteras están en mal estado sí la mayoría, que están sin señalización, están a la oscura Sí, es verdad, pero vamos a poner de nuestra parte primero nosotros, vamos a cuidarnos, a protegernos, a conducir no bajo efecto de alcohol, porque el enemigo de la imprudencia es el alcohol y el querer tomar el celular y responder en humo, eh, mientras vamos conduciendo, porque cambiamos la mirada al control que debemos tener hacia el frente y ahí ocurren los accidentes. Protejámonos unos y otros, no solo en Navidad, sino siempre. Pero ahora duele más que nunca, sí. sobre todo porque hay un ambiente de, de, de, de, de